Creábamos aquí un entity manager, pero este entity manager. Este entity manager ahora mismo. Este entity manager da risa. Quiero decir, hicimos unas cuantas cosas la semana pasada, pero las vamos a volver a hacer despacito, porque la última media hora de la semana pasada fue como muy fast. Entonces tenemos que hacerla un poco más entendible. Tenemos el entity manager que teníamos el vector de entity ta, y estas cosas, pero sabemos que tenemos que pasarnos a componentes y que tenemos que meter en vectores o en arrays o en lo que sea en slot maps, que es lo que nosotros tenemos ahora mismo, nuestros componentes. ¿Vale? Y Sabemos que nuestra aproximación primera era esta. De llegar aquí, bueno, primero tendré que incluir aquí el slot map. Y entonces aquí llegar y poner slot map en el que uso un componente de tamaño 10, por ejemplo, componente 1. Bueno, los llamamos la última vez componente 0 y, y hacíamos así componente 1, 2, 3. Algo como esto en el que tenemos almacenamiento para cada componente. Tenemos las entidades por un lado, los componentes por separado. Entonces, lo que vimos la semana pasada es que, claro, esto significa... Que nosotros tenemos que añadir un slot map para cada vez que definamos un componente. ¿Ves? La semana pasada yo os recomendé para esto utilizar una tupla. Os acordaréis, ¿verdad? ¿Cuántos os habéis mirado lo que es una tupla? Es un conjunto de. Tres, cuatro personas. Vale. Vamos a definir lo que sería una tupla con estas tres cositas de forma convencional. Clásica. ¿Vale? Si yo quisiera definir una tupla con estas tres cositas y pusiera aquí mi tupla. ¿Vale? Ya defino mi tupla. Entonces, para definir mi tupla lo haría así, simplemente. Y ya está. Esto es una tupla. Sencillo. Sí, me da errores, pero no me importa. Estoy, ahora mismo estoy ejemplificando de qué va esto. vale bueno, pues No sabe quiénes son CMP0, CMP1 y CMP2, porque me los he, ahora mismo son inventados, porque no los he puesto en la template y no son parámetros, no son nada, son inventados. ¿Qué pasa con una tupla? Como yo os dije la semana pasada, una tupla no es más que un struct de de cosas, una cosa a la otra, que podemos poner un struct con slot maps o podríamos hacer así. Esto también es una tupla, ¿vale? Y esto eh, también es una tupla. Es decir, un struct donde yo tengo un tipo y un valor, un tipo y un valor, un tipo y un valor. Si yo esto lo defino como una tupla, yo lo que haría es esto. Esto es el tipo y esto es el objeto. Yo abajo he definido mi tupla, tupla, pues aquí tupla esto. Esto sería el equivalente de mi tupla. Lo mismo, pero definido con la clase tupla. Diferencias, porque no es igual del todo, pero es lo mismo. Es decir, lo que esto genera es lo mismo que esto. Internamente es lo mismo. Diferencia que yo aquí, como estos son parámetros de template y no tienen nombre, como veis, yo ahora no puedo hacer tupla.a ni tupla.b punto cmp 2 que tengo ahí, que es lo que haría yo con un objeto del tipo mi tupla Yo para acceder a los miembros de tupla voy a tener que usar funciones. Como vimos, que había una, que es la típica, que es stdget. Con stdget yo lo que hago es acceder a uno de los miembros. Y entonces cuando veis esto diréis, ¿y para qué haces eso? Pero si puedes hacer un struct ¿por qué ibas a meterte en el lío de hacer eso todo ahí arriba? ¿No? que esto es lo que preguntaría Rodrigo, la semana pasada lo estaba preguntando parecido, pues sería la misma pregunta ahora, ¿verdad?, ¿no? ¿Qué ventaja tiene esto de aquí? Que estos son parámetros. Estos son parámetros que se le dan a la plantilla que genera la tupla. Y al ser parámetros, estos son datos, mientras que esto no, esto es código. O sea, aquí A, B y CMP2 son nombres del código de variables que hay que accederlas escribiéndolo explícitamente en el código. Yo no puedo hacer una función que acceda a cualquiera de los tres miembros de esto de aquí. Yo tengo que hacer una función que acceda al punto A, al punto B y al punto CMP2. No puedo hacer una función que diga, coge el tercer miembro de este objeto y cámbialo. Aquí sí, aquí puedo hacer al objeto número 3, al número 2, al número 1, al que tiene el tipo float. Puedo decir, devuélveme el que tiene el tipo float. Eso es más complicado. Quiero decir, la tupla es un típico ejercicio que se hace para aprender metaprogramación. ¿Vale? Es un típico ejercicio, ¿vale? Así que no es, no es del todo trivial. No, no creo que lo vayamos a hacer en clase porque igual iba a ser un poco rollo. ¿Vale? Pero se hace. ¿Vale? Entonces el caso es que esto de arriba, la tupla me permite hacer cosas como esta, ¿vale? Es una función, stdget, a la que si os fijáis yo le estoy pasando el parámetro 2 como parámetro de plantilla, ¿por qué? Porque esto significa que para el 2 generará lo que sería el equivalente al punto b, al hacer esto aquí. Para el 1 generaría el equivalente al punto A, y para el... no, sería el 0, 1 y 2. 0, 1 y 2, ¿vale? Porque eso es en tiempo de compilación. En el momento de compilar. Y eso significa que este 2 de aquí no puede ser una variable. Tiene que ser una constante, porque es en tiempo de compilación. ¿Vale? Pero eso sirve. Y, de hecho, esta función get también me permite hacer esto. Esto también funciona. Si yo he definido esta tupla de aquí, le digo stdget float tupla, si solo hay un objeto que sea de tipo float, me devuelve ese. Y eso es lo que nos va a permitir una diferencia con el motor que teníamos en 2019, y es que el acceso a los componentes sea en tiempo de compilación. Lo cual significa que no tengamos coste en ejecución, por ir cogiendo cada uno de los componentes diferentes y por ir asignándole identificadores o máscaras a los componentes. Eh, si hubiese más tipos de float, sí. eh, ¿qué pasaría? Si hubiese más tipos de float, no puedes usar el ST de float, te daría que es ambiguo y tendrías que elegir 0, 1, 2, 3, 4. en vez de vale. por tipo directamente Por número. Que es lo que he dicho antes. O sea, puedes usar por tipo y por número. O sea, tienes los números 0, 1 y 2 y los parámetros float. Pero que, o sea, una con tipos de que todos van a ser un y tú tienes un graph, que das, eh... No te estoy oyendo. Tienes que subirme un poco el tono porque no sé si me estoy perdiendo algo. Si, si todo lo que tienes es del mismo tipo no tiene sentido que uses una tupla entonces todo es del mismo tipo una array no tiene ningún sentido que uses una tupla porque la tupla es precisamente porque son de distinto tipo ¿Vale? esa es la ventaja la, la tupla es para hacer esto pero si yo aquí lo que hago es int int int int para eso me hago un array ¿Vale? porque lo otro no tiene sentido ¿entiendes no? y medio. Sí, porque les, los slot maps, aunque penséis que son lo mismo, porque todos son slot maps, son todos diferentes. Porque cada slot map almacena objetos de un tipo. Porque cada componente es diferente y por tanto el tipo de cada elemento es diferente. Tenemos un slot map de eh, name component, un slot map de spawn component, un slot map de render component, un slot map de physics component y cada uno de ellos es un tipo distinto. Por eso no podemos hacer un array. Con ellos porque son de distinto tipo y por eso en 2019 lo que hacíamos es hacer una jerarquía para tener un tipo común pero entonces eso nos lleva a coste de ejecución y uso de punteros para acceder a cada uno de ellos. Dime. En eso no te produce ahorro porque el coste es el mismo, lo que te va a producir es flexibilidad de uso para poder utilizar estos STDGET que vas a poder tenerlos asociados a un número de tipo y a un tipo directamente y además eso nos va a permitir más adelante, conforme construimos esto, que se genere solo en el sentido de que yo no tenga que añadirlos al motor, que es lo que queremos, es decir, yo, en principio, el problema que tengo que quiero resolver es no tener que poner cosas a mano en el motor. Y voy a ir, que es lo que estoy haciendo, paso a paso, llegando al punto en el que no tengo que meter cosas a mano en el motor, sino que cada vez que yo quiera añadir algo nuevo directamente desde mi juego, diré, quiero que haya en el motor un componente más, en mi juego, no en el motor. Y el motor ya se autoconfigurará para tener más componentes. ¿Vale? O sea, mi objetivo no es meter aquí cuatro slot maps, Sino que si necesito 20, use 20 y si necesito 3, use 3. Y el motor funcione tanto en un caso como en otro. Para eso esto me ayuda. Porque esto de aquí, como digo, son parámetros. Mientras que esto es código. Esto, si necesito que hayan 4, tengo que añadirlo. Tengo que meter uno más. Si aquí si quiero meter más parámetros, en un futuro veremos que puedo poner ese número de parámetros variable. Y entonces podré meter todos los parámetros que quiera. ¿Vale? De momento solo tiene 3 pero yo en un futuro podré cambiarlo para que los parámetros de la tupla sean variables y los elija yo, ¿de acuerdo? Muy bien, entendido que esto es lo que hace tupla vamos a hacer una cosa antes de nada, como esto se va estructurando y se va complicando, el entity manager lo vamos a desacoplar, como sabemos de el almacén de componentes y vamos a hacer un almacén de componentes dedicado solo a los componentes que el entity manager usará, ¿vale? Así que lo que haremos es que esto nos lo vamos a llevar a un fichero que aún no hemos creado, que lo llamaremos component storage. Um, muy bien. ¿Así? Esto lo quitamos de aquí. Y entonces aquí lo que tendremos es algo que vamos a añadir, que será un component... Storage con los tipos que decidamos y aquí pondremos components. ¿Vale? Esto lo haremos así, entonces tendremos un componente storage que es lo que almacena los componentes, lo que nos da los IDs ID de componentes, las máscaras de los componentes, todo lo que necesitemos a partir de esa interfaz. Y entonces el Entity Manager podrá usar los componentes a partir de una interfaz para componentes. ¿De acuerdo? Que luego después tendremos que añadir funciones en el Entity Manager para que cuando tengamos una entidad le podamos añadir y quitar un componente y ese tipo de cosas, pero lo haremos a través de eso. Así que vamos a esta fiesta, que es crear el Component Storage. Vamos a crear un ficherito. Once. Hasta aquí muy facilito, ¿no? Componente storage, vamos a incluir el, el slot map porque es lo que vamos a usar para almacenarlos Vamos a incluir la tupla que también hemos dicho que la vamos a usar Y ahora vamos poquito a poco con nuestro Componente Storage. Cosas que necesitábamos y que hicimos la semana pasada. Nosotros necesitamos, que ya lo vimos, que cada componente tenga un identificador y que cada componente tenga una máscara. ¿Os acordáis de esto de la semana pasada? Pero claro, para eso nosotros tenemos que saber qué es cada componente. ¿Cómo sabe Componente Storage cuáles son los componentes que nosotros vamos a utilizar? Porque claro... Yo no puedo llegar aquí en Component Storage y poner Physics Component porque a lo mejor mi juego no tiene Physics Component y estaría obligando al usuario a definir un Physics Component. ¿Cómo le decimos al Component Storage los componentes que debe usar? ¿Un template, un template. ¿Por qué con un template? Vuelve. Un template, ¿no? ¿Dónde? ¿En la estructura, en una función, en un método? En la estructura. ¿Por qué? Porque, o sea, va a ser la estructura que contenga esos tipos. O sea, tú puedes tener componentes de... Vale, estoy de acuerdo, pero necesito una explicación un poco más profunda. Porque tú, por ejemplo, a la hora sea, de, o un componente de Stories y si yo como usuario quiero tener tres tipos de, de componentes, render, physics y artificial... sí. Eso vendrá después, ya he dicho que podemos usar parámetros variables, que es lo que es un variadic templates, vendrá después. Vale, está bien, pero yo creo que todavía no se termina de entender. Necesitamos entenderlo un poco más, Enio. ¿eh, Vale, entre los dos, lo que habéis dicho está más o menos bien, es decir, lo que yo quiero no es crear una clase, sino crear un código que luego me permita un código genérico, como has dicho tú, que me permita después que cuando el usuario quiera un componente storage para componente A, B y C suyos, él instancie un componente storage para esos tipos, de modo que él no está acoplado a ningún tipo, sino que él me va a decir a mí, estos son mis tipos, a este código se lo va a decir, y entonces este código se copiará con una instancia nueva, pero cambiando los parámetros que el usuario nos dé por los tipos que él nos ha dado, y se compilará en ese momento para lo que el usuario quiere. Eso es lo que es la template. Un código que es una plantilla y que cuando el usuario nos da sus tipos, entonces se instancia para esos tipos y se compila para esa versión que el usuario quiere. De modo que nosotros ponemos aquí los tipos concretos como parámetros. Y ponemos el componente 0, como ya vimos la última vez, componente 1 y componente 2, para poder tener 3, por ejemplo. Y esto significa que cuando el usuario quiera crear un objeto de tipo componentStorage, va a tener que darnos estos tres parámetros de aquí arriba. Es quiero un componente storage de spawn, de health y de render. Y me pasará los tres tipos. ¿Qué pasa? Que esto va a ocurrir durante la compilación. Durante la compilación el compilador dirá, tengo que crear un componente storage para health, spawn y render, y entonces cojo todo lo que hay aquí, creo una nueva versión donde... Todo lo que ponga como cmp0 pone spawn, donde pone todo lo que ponga como cmp1 pone render y todo esto pone health, lo que sea. Sustituye y compila la versión específica para el usuario. Por eso recordemos que la template es plantilla para generar código que se compila cuando el usuario lo pide. ¿De acuerdo? Así es como nos aseguramos de que cada usuario va a usar el componente storage para los componentes que él quiera los que sea. Pero eso nos obliga a que el código que hagamos aquí funcione sea cual sea el componente. Nosotros tendremos que pensar qué es lo que hace un componente, pero no podremos llegar y poner cmp0.x, porque no sabemos si cmp0 tiene x o no. Para un usuario el cmp0 será health y no tendrá x, y para otro será physics y sí tendrá x. No lo sabemos, pero lo que diseñemos aquí tiene que funcionar para cualquier posible componente que el usuario quiera. Y esto es lo mismo que si hubiéramos querido hacer otras clases que estáis usando, como por ejemplo esta. ¿Os suena? Cuando queréis usar un vector, ¿qué hacéis? Ponéis entre mayor y menor de qué tipo queréis y entonces eso define el tipo que se va a almacenar dentro del vector. En ese mismo momento en que lo ponéis, se crea una copia entera del código de la clase vector para el tipo que vosotros hayáis puesto y se compila. Y podéis poner el tipo que queráis, porque al final lo que tiene de vector dentro es un array. Es un array que se redimensiona conforme hacéis pushback, pero es un array del tipo que le habéis puesto como parámetro. ¿Vale? Esto mismo es lo que estamos haciendo nosotros aquí arriba. Vale, ahora que tenemos claro eso, ahora necesitamos hacer funciones que nos devuelvan un número de identificador para cada uno de nuestros componentes. ¿Quién se atreve? David, ¿cómo no? Vale, hay una opción con CRTP. No quiero CRTP ni nada, quiero algo fácil para empezar. Fua, nada. No, siguiente. No, no, no, siguiente. Siguiente. Una función que me devuelva 0 para el componente 0, 1 para el componente 1, 2 para el componente 2. Si yo le paso un objeto del tipo componente 0, me tiene que devolver 0. Si yo le paso 1... Haces un static que sea un Que me, hiciera, me hiciera Más fácil. Compa el... ¿No, el de a ver... Incluso sin eso, ¿Tú, haría, ¿tú cómo harías una función a la que si yo le paso un componente de tipo 0 me devuelva 0? De que... ¿Qué no, función template? No, una, una, función. Función. una función. Una función que recibe un tipo y el tipo que te pasa igual igual cmp0 devuelve 0, ¿no? ¿Cuándo has comparado tu tipos con igual igual? ¿Tú alguna vez has hecho if, if int igual igual a float? ¿Tú has hecho alguna vez int igual a vez int igual a float? If int igual igual a float, entonces. No, no, no, si is no, type no, no. Dais, ¿no? Era, o... Vamos a ver, más fácil, insisto. Ah, fácil. Vale, vale, tres no, emp empiezo con una. Si quieres hacer tres, dime cómo harías la primera. Eh, por ejemplo, para que te devuelva cero, cuando le paso un componente cmp0... Sí, ¿cómo haría esa función? Con un cmp0. Vale, dime, dime cómo la hago. Una función que si le paso un componente de tipo cero, me devuelva cero. Eh, voy... bueno, no, pero... Si devuelve algo, voy... A ver, ¿qué? Int, venga. ¿Qué es componente de? Y que le estiba una referencia. Vale, dime cómo. A un TNP0. Dime cómo. Entre paréntesis. ¿Está empezando? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Qué más? Para Querrá de decir llave, supongo. Esto es una función que si recibe un componente de tipo cero devuelve cero. Ya está. A esto le podemos hacer mejoras, ¿vale? Porque esta función. La hemos definido muy buena pluma y podemos hacerle mejoras. Pero esto es una función que cumple lo que yo acababa de pedir. Si me pasan un objeto componente 0, yo devuelvo 0. Y por eso no le pongo ni nombre al parámetro, porque no lo voy a usar. Si le pongo nombre, luego me dará un warning de este parámetro no lo usas. Si no lo pongo nombre, sigue habiendo un parámetro, pero el, el no haber nombre ya le dice al compilador, no lo voy a usar. ¿Vale? Bien, cosas respecto a eso. Paso número uno. Como el, como el parámetro no lo voy a usar, y el compilador lo sabe porque no le he puesto nombre, no me hace falta pasarlo por referencia. Yo puedo ponerlo por valor. ¿Por qué? Porque el compilador sabe que no voy a usar ese parámetro y por tanto no hará la tontería de pasar una copia, porque sabe que no se va a usar. ¿Vale? Solamente lo va a comprobar que yo le llamo con un objeto de tipo cmp0 como parámetro. Pero no hará la copia porque sabe que el objeto no se usa. No hay, no hay valor y no se está usando. Entonces, ¿para qué voy a hacer la copia si sé que no se usa? Esto ahora mismo es genérico en el sentido de que el usuario cuando diga quiero aquí un health component, aquí pondrá health. Y cuando el usuario diga quiero aquí un spawn, aquí pondrá spawn. O sea que este código vale para el que sea que el usuario quiera que sea el componente cero. Sí. Sí, eso ya es aparte, eso ya es otra cosa. De momento esto es genérico, otra cosa es que lo hagamos mejor. Pero esto es genérico, ¿vale? Este es el paso número uno. Segundo paso, int. ¿Cuánto, ¿Cuándo vamos a tener el componente menos uno? ¿Por qué elegiríamos size ¿Por qué elegiríamos size t? ¿Y por qué podríamos elegir unsigned int? ¿O por qué podríamos elegir cualquier otro? vale no recuerdo Vale, está definido como un valor sin signo en el que podemos almacenar cualquier dirección de memoria de la máquina. Realmente la definición no es exactamente así, sino que podríamos, si tuviéramos un array que ocupase toda la memoria de tamaño, podríamos direccionar todos sus elementos. ¿Vale? Es decir, que el rango de valores que hay en el sizeT va desde cero hasta el máximo número de que ocuparía un array en toda la memoria posible disponible. Que en este caso una memoria de 64 bits, pues es un objeto de 64 bits, básicamente. Eso nos garantiza que nunca vamos a encontrar el caso de tener un array en el que el size T no llegue al final. ¿Vale? Mientras que un entero sin signo ahora mismo está definido como 32 bits. De modo que si yo tuviera un array que ocupase más de 32 bits en cuanto a número de elementos, no podría acceder a todos sus elementos con un unsigned int. En un que tenga 32 bits. Vale, eso... Es una cuestión a plantear. Quiero decir, ¿nos interesa o no? Bueno, pero para, por defecto, cuando utilizamos números sin signo que pueden tener tantos como quieras, el size t es una buena opción. Y luego después nos podemos plantear si queremos eso o no. Que como sabemos, esto de aquí es un tipo. Y como esto es un tipo, yo podría llegar y decir, oye, el número que voy a utilizar para el id de componente, dime qué quieres. Y entonces poner si quieres un int, un int, un lo que sea, como parámetro. Si abusas mucho del size t, es pérdida de memoria. Por eso es por lo que decía que una opción que tenéis es llegar aquí y decir aquí. Y entonces que el usuario diga: ¿Cuántos componentes voy a usar? ¿Cinco? Me sobra con un tipo byte. Y lo, y lo pongo y que devuelva un tipo byte. Y lo podemos utilizar ¿Vale? Para Vale, sin, sin calentarnos tanto la cabeza que esas opciones se pueden hacer, vale. Vamos a de momento usar sizeT, que como opción por defecto para empezar está bien y luego después ya podemos discutir. ¿Qué, ¿Qué decías Miguel? Sí, se puede, solo que tenéis que hacer lo mismo que en las funciones cualesquiera. Si hay inicializador por defecto lo tengo que poner al final y entonces haría esto. Con inicializador por defecto. Es decir, si a mí solo me dan tres parámetros, este no hace falta que me lo des, es ese por defecto. Y si me das cuatro, pongo el que tú me des. Igual que en una función. ¿Vale? Eso se puede hacer. ¿Vale? Más cosas. Esta función, ahora mismo yo la puedo usar para valores constantes en tiempo de compilación. ¿Puedo utilizar esta función para valores constantes en tiempo de compilación? Es decir, ¿yo este 0 se lo podría dar sí. al stdget que sabemos que pide algo que se conozca en tiempo de compilación? Sí. Vale, yo podría hacer, tal como está definida, podría. No sé, sea, no, te falta ponerle los, la, las palabras reservadas. La palabra, ¿Las palabras reservadas? ¿Cuáles? Con xpr, con qué? Con ¿Por qué? ¿Correcto? Esto de aquí me está diciendo, esta función de aquí, si lo puedes hacer durante la compilación, hazlo durante la compilación y te ahorras el código en ejecución. Me devuelves el valor directamente. Eso significa que este return 0 de aquí yo lo voy a poder utilizar en contextos constantes. Pero, pero, hay que tener cuidado. Hay un detalle importante aquí y lo veremos después. ¿Qué me ibas a decir? Ponerle además const, son cosas diferentes. Sí, sí, por eso me refiero. Si noticia, o... ¿Const a dónde? ¿Dónde le pondríamos? El, antes del size t. ¿Aquí? ¿Antes del 6 t? ¿Aquí? Sí. ¿Para qué quieres devolver un valor constante por valor? Un valor por valor de solo lectura. Yo te devuelvo un cero que es una copia, que es un cero nada más, pero no lo puedes modificar de solo lectura. No tiene sentido. ¿Tiene sentido que yo te devuelva cosas de solo lectura si es un puntero a algo que yo tengo aquí dentro y no quiero que lo cambies? Pero si yo te estoy devolviendo un cero y te digo, toma, aquí tienes un cero, pero no lo cambies. Por si acaso, ¿eh? Ese cero pasa algo si lo cambias. De, de eso, eso, para... Para, para empezar, si es constexper, lo que se devuelve va a ser constante en tiempo de compilación, porque en tiempo de compilación no hay nada variable. ¿Vale? No. Vale, más cosas. Lo que sí que es verdad es que esta función de aquí, luego veremos más dimenio. Sí, no, no, sí, sí, para... Esta función de aquí solo me sirve para el caso de que yo le pase un objeto del tipo cmp0, de lo que sea que haya definido el usuario. Si yo ahora quiero una para el cmp1 y otra para el cmp2, tengo que hacer lo que hice la semana pasada, que es lo que estabas diciendo antes, que es que tengo que tener tres. Tengo que hacer así. Y entonces tendré CMP1, CMP2 y esta haré que haga return 1 y esta que haga return 2. Así, cuando el usuario escriba este código, vamos a suponer que hace así, component storage de health, spawn y render. ¿Vale? Y entonces, esto es el CS, componente storage, y hacemos componente ID, y entonces hago así y creo un objeto tipo health al vuelo. Y esto, ¿qué me tiene que devolver? ¿Cero por qué? Porque health es el que he puesto aquí, y como es el que he puesto aquí es el cmp0 y por tanto ese es ese cmp0. ¿Vale? Ese es el parámetro. Lo probamos. Se puede probar ¿no? Vamos a venir aquí Puede ser que me haya dejado un punto y coma Voy aquí en el game, voy a añadir este código Incluiré el componente storage y definiré los componentes que los tengo aquí Vale, tengo un name, me faltará algo más Y, uh, por ejemplo, con un 10 por defecto. Así que ahora tenemos esto que es health component. Esto va a ser un name component, por ejemplo, y esto va a ser un physics component. A ver, se nos ha quedado un poco larga la definición, pero claro, es que le tengo que dar los tres parámetros para decir de qué quiero que sea el componente storage. ¿Se os ocurre una forma de hacer que esta línea no sea tan messy? ¿Eh? Ah, Puedes meterle un intro. meterle un intro en cada valor, claro que sí. ¿No se os ocurre una idea mejor? ¿Utilizando un using? ¿Cómo? En Sí. HC. Ah, vale, pero lo que tú quieres es definir los, los components por separado. No, component claro, no será más fácil hacer así. Using component storage type igual a esto de aquí. Y entonces ahora esto de aquí lo pongo como... Component storage type. Sí, pero esta la tengo en un sitio y cada vez que lo use voy a usar lo mismo sin tener que escribir todo eso y esto se lee bien. Y esto me lo puedo poner en un sitio tranquilamente porque estos son typedefs. Todo esto lo puedo llevar, por ejemplo, a un punto H donde tengo mis tipos definidos y ahí están los tipos. y si los quiero cambiar, los cambios. Sé cuáles son, me voy al tipo y luego en el resto del código está más claro. Sí, le puedes, meter, le puedes meter un intro a cada valor, pero insisto, esta línea no quiero estar repitiendo las 60 veces. Sí, sí, al using lo que decimos es esto, ¿no? Pero bueno, esto me hace muy largo todo esto y yo prefiero que eso esté en otro sitio, ¿vale? Que me lo llevaría. vale. Muy bien, vamos a escribir lo que sale. ¿Sí? ¿Así tal cual os parece bien? Esto sabéis lo que es, ¿no? Esto que he puesto aquí. A ver, alguien que no sepa esto de aquí, ¿qué significa? Esto que hay aquí dentro. Alguien de clase que esto de aquí dentro no entienda lo que hace. Muy bien, me parece bien que todos digáis que lo entendéis. Luego cuando os pregunte ya veremos. Ya tengo ya tengo el hacha afilada para ir a buscaros. ¿Vale? De todas formas lo voy a explicar para que lo tengáis claro. Esto, esto es crear un objeto, porque esto es el constructor vacío. Crear un objeto de tipo health component. Un objeto temporal, porque no le estoy poniendo nombre. ¿Vale? Y Lo que se llama un r porque es un objeto temporal y ese objeto temporal se le va a pasar a este. del mismo modo que podría hacerlo así. Por cierto, esto se puede hacer también así, si quisiéramos. También puedo crear objetos temporales de tipo int haciendo esto. Solo que ahora mismo ahí no me vale para nada el int, pero puedo hacerlo. Vale, compilamos y probamos. ¿Vale? A la primera y nos devuelve un cero. Vamos a probar con los demás. ¿Funcionará? ¿Vale? Ya tenemos... Esto, y ahora fijaos, claro, si le pasa otra cosa que no es nada de eso, teóricamente no hay función, ¿no? Lo que decía antes, si yo pongo un int, incluso aquí mismo me fallaba. Porque lógicamente no hay ningún component que reciba int como parámetro. ¿Vale? Bien, no voy a entrar como lo hemos hecho otras veces, pero si esto que acabo de hacer lo ponéis en Godbolt y ponéis las optimizaciones, veréis que efectivamente no se crea un objeto y se pasa, sino que se produce simplemente la llamada a la función que toca. Y ya está, que por eso a esto se le llama tag dispatch, porque se utiliza esto como si fuera un tag, básicamente para elegir a qué función llamo. Solo que este tag es un tag inteligente, porque elijo el tipo que yo quiero. Y ahora ya me devuelve el component ID. Solo que ese component ID, luego después, como veíamos, bueno, le vamos a añadir lo que decíamos antes. ¿Vale? Para que no... Se deseche y nos falta algo más. ¿Vale? Cons porque esta función no modifica los datos del objeto componente storage. Y no except porque esto no lanza excepciones, es un return y ya está. ¿Vale? Ahora sí tenemos todo esto bien optimizadito. Bien definido. Más cosas... Sí, sí te deja porque te da un warning. A no ser que... Lo avisa, ¿no? Es un warning. Otra cosa es que luego tú actives, que muchas veces deberías durante el desarrollo, el w-error para que los warnings se conviertan en errores y te obligue a corregirlos. ¿Vale? Que eso es algo que deberíais hacer. Vale. Vamos a lo siguiente. Ahora que tenemos para cada uno de nuestros componentes, lo que tenemos ahora ya es un identificador que lo estamos definiendo ahí. Ahora quiero que para cada uno de los componentes yo tenga como vimos la semana pasada un una máscara. Es decir, el primer componente será el bit de más a la derecha, el segundo el siguiente bit, el tercero el siguiente bit, para que yo pueda en algún momento en mi clase entity tener algo así como mask components y entonces esto me sirva en mi clase entity para hacer lo que hacíamos en Amstrad. que aquí hayan bits indicando cuáles son los componentes que tiene ahora mismo esa entidad. Para eso cada uno de los componentes tiene que tener un bit definido como máscara, ¿vale? ¿Cómo calculamos la máscara de cada uno de estos componentes? Con menor que menor que menor. ¿Vale? Dime. Una función que lo haga, por favor, Enio, yo escribo el código. Sí, ok. Lo que yo haría en el return, directamente en el return, poner menor que menor que antes del. Número. ¿Qué return? Okay. Pero todavía no hemos definido la función. Dime una función. Ah, o sea, que una función claro, quiero una función para obtener la máscara del componente. Ah, dale. Entonces... Me voy a permitir una cosa, por cierto. Sabéis que esto está en Component Storage, ¿verdad? Component Storage Get Component ID no os parece redundante poco mejor, ¿no? Porque si esto ya son solo componentes, no tengo por qué decirlo, ¿no? Más rápido así. Venga, más. Dale, un size eh, get, ma eh, get, get, get mask. Sí. Get mask. Que reciba un entero. Que reciba un entero. ¿Sí? Menor que menor que no es magia. Ya, ya que sea. Quiero decir, esto que hemos puesto aquí es como si yo hubiera puesto dividido por A. Porque es un operador, ¿no? Un operador tendrá dos operandos. Si yo pongo esto, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Yo lo que lo que quería hacer no es aprenderme los sortilegios vale, del C++, no llego y digo esto es así, Y es un sortilegio que me ha aprendido, sino que el 1 en binario es 0000001 y esto es desplazar ese 1 a la izquierda y A es cuántas veces. Si A es un 0 se queda como está, si A es un 1 desplazo el 1 una vez. Si A es un 2, desplazo el 1 dos veces. Si A es un 3, desplazo el 1 tres veces. Y así lo voy moviendo para que ocupe cada uno de los lugares en los bits. ¿Vale? Que es lo que hace esta operación que se llama Shift Left. ¿Vale? Y que además la habéis usado en Amstrad teóricamente. ¿Vale? Muy bien. A ver, compañeros, esa función, ¿estáis de acuerdo con ella? ¿Estáis de acuerdo con esta función? No. A ver, a ver yo en vez de una A, nos va a pasarle un sizeT. ¿Por qué? ¿Por qué en vez de una A, un T Porque en principio lo que sí que le vas a pasar. En vez de una A, un sizeT. Pero no te No, lo De hecho. Querías decir en vez de un int, un T, sí. ¿verdad? Vale. ¿Por qué un 6T? No, no. no, quería, no, no quería responder a eso. porque bueno, si la verdad es que la máxima competencia para almacenar máscaras es la máxima conocida que tiene tu ordenador para guardar bits, pues ahí, ahí está el valor 6T, ¿no? Sí. ¿Hay algo más aparte. O sea, ¿qué es lo que yo espero aquí? ¿Por qué lo he llamado A? Esto, esto si lo ya? vemos ahora después. ¿Vale? Porque evidentemente yo aquí le estoy pasando un identificador y yo aquí le puedo pasar lo que quiera. ¿Vale? Pero bueno, esto habrá que verlo. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué he llamado a esto A? ¿Qué es lo que quiero pasarle? Vale, pues si quiero pasarle el idea de un componente no será más claro que lo diga expresamente. ¿No? Porque si no llamo a las variables con algo que identifique qué son, luego, de, ¿os imagináis a alguien que luego llegue y vea un A dentro de dos meses y diga, ¿y qué es A? ¿Vale? Seguro que esto no os ha pasado, de ver vuestro código un tiempo después y decir, ¿y qué narices es eso? Vale, a ver, paso por paso. Voy a devolver size T. ¿Sí? ¿Cuántos, ¿Cuántos componentes diferentes puedo tener? Pues elevados a 64? Dependiendo de la máquina. No, dependiendo de la máquina, correcto. Pero supongamos en una máquina actual. ¿2 elevados a 64 componentes? No. Puedo tener 64 tipos de componente exclusivamente. No puedo tener más porque. Esto de aquí tiene 64 bits y yo no voy a tener un bit 65 si creo el componente número 65. ¿El? Sí, pero si, si se sobrepasasen los 64 componentes, esta interfaz ya no me vale. Tengo que diseñar una cosa que me permita tener 128 bits, por ejemplo, en vez de 64. ¿Vale? No, eso no lo vamos a ver ahora. Porque no vais a sobrepasar los 68, 64 componentes. Eso lo podemos ver en otro momento, porque si no, no terminamos la clase de hoy. ¿Vale? A ver, en cualquier caso, podríais definiros vuestros propios tipos. Es decir, podríais definir un tipo de vuelta que os permitirá tener n bits. Pero de momento, con estos tipos, esto significa que automáticamente en esta interfaz no se puede tener más de 64 componentes. Si eso es así, ¿por qué querríamos tener aquí un size t? Si yo solo puedo tener 64 componentes, ¿por qué le voy a permitir a alguien que me ponga el componente 2 millones? Por ejemplo, ¿no? No tiene ningún sentido, ¿no? ¿Cómo limito eso a la máxima cantidad de componentes que puedo tener? Con un if no. ¿Qué tipo utilizo en vez de size t para... Que el más grande, que haya, no, el más, grande? El más no. pequeño. El más pequeño. Por ejemplo, un... Y ojo, el STD, no? si ahora resulta que mis ideas de componente no pueden, sí, le puedo quitar el STD, pero vamos, que claro, pero hay, pero hay... técnicamente da igual. Si yo ahora resulta que mi uint 8... Es el máximo número de componentes que puedo tener porque puedo tener componentes de 0 a 64. ¿Por qué voy a hacer un get ID que devuelva size t ¿No? Por defecto, devolver 6T, como decíamos antes, es demasiado, pero lo estamos analizando ahora para ver. ¿Él? Si van a depender todos en función bueno, lo que vamos a hacer ahora es que aquí vamos a poner que sean win 8. Y así tenemos un byte para el identificador de componente en vez de 8 bytes para el identificador de componente. Y ahora sí que tenemos aquí 8 bytes, que son 64 bits, para la máscara. Que podemos hacerla así o podemos reducirla si nuestro juego solo tiene 32 componentes. Podríamos dividirlo por un Win32 y nos ahorramos bytes también. Pero de momento con esto está bien. Vale, ¿esta función ya está bien o le tenemos que hacer más cositas? A lo mejor, a lo mejor, ¿por qué? Pregunta, ¿Los, ¿las máscaras que definen cada uno de mis componentes cambiarán durante la ejecución? ¿Tiene sentido que yo le pida que las calcule en tiempo de ejecución? Vamos a calcularlas en tiempo de compilación. ¿Vale? Y esto igual le voy a poner para que si lo devuelven lo usen. Y aquí el getMask const no extend. ¿Sí? Vale. Muy bien. Y ahora viene la segunda parte que me estabas diciendo por aquí. Y es yo lo del getMask pasándole un número cuando si yo lo que quiero es pasar health component, ¿verdad? Lo lógico es que yo te diga, devuélveme la máscara de health component, no la máscara de 2 ¿No? Vale, Miguel, ya que te lanzas, lánzate completamente y dime. Ah, eh, pues haces una template. Venga. Template y entre llavecitas, tipename y le vamos a poner... Tipename sin más o pongo algo más. ¿CMP? ¿Te va bien CMP? Vale. Vale. Soto de línea. Y haces el... ¿Qué que has hecho de arriba? ¿Qué más? Bien más? O sea... O sea, todo, no pones este D, este D, demás? Venga, va, voy a copiarla de aquí arriba. Por igual, pero igual, igual. No. De momento esto lo voy a dejar sin definir, sí. ¿vale? Para que lo definamos. Vale, ¿y dentro de los, de los paréntesis? ¿Dentro de los paréntesis? Aquí. Sí. Eh, vale, vamos a ver, le va a tener que pasar el CMP. Sí. CMP... Espero que esto esté bien. Sí. Porque si tú tienes un componente, en principio el componente storage ¿no? eh, tiene un getID. Sí. Entonces le haces un return, cmp.getID. CMP. El componente no tiene oh, getID. Eh, eh, pon CMP C, o cmpc. CMPc. CMP ¿No? no estoy dentro de la clase directamente, no puedo hacer getID. Es una acción también, es una acción cojonuda. Claro. Haces el, seguro que está fatal, pero ya haces el menor menor que tenía. O sea, uno menor menor que tenía. ¿Y por qué no hago get mask Que ya la tengo arriba. Uh, claro. Uh, uh, uh. ¿Y qué más hago? Claro, ahí ya tienes que meter el, el getID, ¿no? ¿Tengo que meter el getID? No. Sí. A ver... Get ID. <risa> vale, vale, vale, ¿Hago eso? ¿Sí? ¿Qué más? Uf, eh, claro. ¿Y ahí CMP? ¿Así? No, eso ya es... Ya Estás haciendo, No. Ya eres... Eh, la mamá de la mamá de la mamá No es eso. No. ¿Aquí? ¿Así? ¿Enio? Este de aquí. Yo cuando estoy haciendo getMask como un template, ya me están pasando un parámetro cuando digan qué versión de getMask quieren usar, porque esto tiene que ser getMask, llave, llave, y me van a decir directamente el CMP, que ya lo tengo aquí. Ponerlo aquí significa que además quiero que cuando alguien llame a la función, le pase un parámetro a la función no que solamente la función sea para el tipo específico CMP. ¿Vale? ¿Se entiende la diferencia? O sea, yo si hago así, yo ya sé que este getMask es una plantilla y que se va a generar versiones de getMask cada vez que la llamen, en la que me tendrán que decir para qué componente quieren una versión de getMask. GetMask para health, getMask para spawn, getMask para lo que sea, y serán varias versiones de getMask. Porque esto es una plantilla que, repetimos una vez más, se copiará y pegará y se generará una copia. De hecho, podemos hacerlo a mano para entenderlo. Imaginemos que alguien, este código, nos lo pasa, o sea, nos pide que hagamos getMask de healthComponent. ¿vale? Entonces, esto se transformaría en sustituir CMP por healthComponent. ¿Sí? Quitamos el template, porque ya en una versión que ya no es una plantilla, esto ya no, esto sería la versión que se genera a partir de la plantilla y quedaría así. Sí. Tal cual. Esto es decir, alguien hace getMask menor mayor health component y lo que hace el compilador es, creo esta copia, cambio cmp por getMask y compilo. Y llamo aquí. ¿Esto tiene sentido? Sí. sí. Vale, pues si tiene sentido, a lo mejor lo de arriba también, y las llaves de aquí... Como veis ahora parece que tienen sentido, ¿no? Porque tenemos un componente concreto que el usuario pedirá la máscara de ese componente y queremos pasárselo al get ID por tag dispatch, como hemos hecho antes. ¿Vale? ¿Se entiende? Este getMask llamará al otro getMask y nos hará el return. Vamos a ponerle el no discard y vamos a probarlo, ¿os parece? Funcionará. ¿Cómo lo llamo? ¿CS.getmask? punto get ¿Qué componente? Dime uno. Dime el que tú quieras. El, que el health. ¿Y qué más? Y y punto, y coma. ¿Punto y coma? Ahí no. Vale, Llamo a la función getMask, que como es un template, le tengo que dar el parámetro para que se genere la copia de la plantilla y se instancie. Y cuando esto lo instancia, a eso es a lo que llamo. Este código tampoco os tiene que sonar muy raro. Esta sintaxis es similar en C Sharp, por ejemplo. La habréis visto. En Unity, eso es normal. ¿Sí? Bueno, ya que estamos, vamos a probar a llamar para cada uno de los componentes, ¿os parece? ¿Qué tiene que salir por pantalla? A ver, ¿qué va a salir por pantalla? ¿Va a salir 0, 1 y 2? ¿Me la va a representar en decimal? Sí, claro. Os apuesto a que no sale nada. Vale. A ver, devuelve un 1.8. un Ah, devuelve un size t. El size t que es? es un tipo entero, ¿no? Solo que es insigno. Sí. ¿Sí? Tenéis que predecir lo que va a salir. ¿Qué va a salir aquí? ¿Y aquí? ¿Y ahí? ¿Por qué? Vale, vamos a verlo. Voy a compilar aquí, que aquí se ve mejor. ¿Vale? Muy ¿Me bien, 1 desplazado 0 veces es 1. 1 desplazado una vez es 2. Y 1 desplazado 2 veces es 4, porque es el primer bit, el segundo bit, el tercer bit. Es siempre desplazar a la izquierda es multiplicar por 2. ¿Y eh, cómo lo puedes escribir en, una pantalla en binario? O sea, tendrías que hacer el método para. A ver, para escribirlo en binario, lo que tenemos que hacer es hacer out, pasarle los modificadores para decirle que lo quieres en binario, ¿vale? Eso lo podéis mirar tranquilamente, son los modificadores es pasarle un ST de bin y lo modifica y te, mu te muestra en binario. Okay. Pero si no, es más fácil con printf en estos casos. Vale. Dime. Correcto. ¿No es un poco lío que en un caso haya que pasarle el tipo con el, con el Correcto. Es un lío que en un caso haya que pasarle una cosa y en otro en otra. Y por eso lo que vamos a hacer ahora mismo es que el usuario no pueda usar esta. Vale. Porque esa... El usuario no tiene sentido que me haga getMask7, porque 7 no existe, le va a devolver una máscara que sí porque la va a calcular, pero no existe. La máscara tiene que ser de un componente que exista. ¿Privada, no? ¿Privada? A esta la ponemos privada y que el usuario use la otra. ¿De acuerdo? ¿Bien? Ahora, ese lío también es un lío para los getID, ¿verdad? Porque ¿qué sentido tiene que yo para el getID te lo pase por un lado y para el getMask te lo pase por el otro? Vamos a hacer un getID que te lo pase por donde tiene que pasarlo como por componente, ¿no? Como hemos hecho aquí, como esta plantilla, pues igual pero para getID. ¿Sí? ¿Qué hacemos aquí? ¿Así? ¿Ah, y, y las llaves. De nuevo, insisto, cuando hagáis código de plantillas, si tenéis dudas de lo que estáis haciendo, que las vais a tener y que es normal, ¿vale? lo que ayuda es coger esto y hacerlo específico para un tipo concreto. ¿Vale? O sea, coger este código, os lo ponéis aparte, lo hacéis solo para un health component o para un lo que sea, y cuando esté hecho, miráis todos los sitios donde usáis el mismo tipo... Y lo sustituís por el parámetro cmp. Y ya está. ¿Vale? Vale, ahora que tenemos esto, me llevo estas aquí abajo. Las hago privadas. Y ahora el usuario ya podrá hacer el getID de aquí. Y podríamos hacer que el getMask haga el getID así también. Por ejemplo. Para unificar. Por ejemplo, ¿esto funciona? Porque así testeamos el getMask y el get getID a la vez con el código que ya tenemos. Vamos. Oh. ¿Qué ha pasado? La D mayúscula. Ah, que a este lo he llamado ID y tendría que llamarse get getID, ¿no? Vaya por Dios. Ya está. ¿Funciona igual? ¿Vale? Como todo esto además es en tiempo de compilación, veréis que el código que genera todo esto va a ser simplemente un código en el que en el main habrá un 1, 2 y un 4, sin más. O sea, todo esto desaparece del código final, se convierten en un 0, 1, 2, 4, el número, porque todo esto se hace en tiempo de compilación. Vale, ahora que tenemos esto, y ya tenemos los IDs, y ya tenemos las máscaras, ahora es cuando yo quiero almacenar mis componentes.